Ahí está Químico Ultramega detenido en Puerto Plata por aglomeración de personas. El exponente de música urbana Químico Ultramega fue apresado en Puerto Plata por causar aglomeración de personas mientras grababa un videoclip la tarde de este domingo. Según un comunicado de prensa, Jesús Alberto Jiménez Mate, nombre real del urbano, accedió a acompañar a las autoridades por voluntad propia. Luego de esto, de que esto inf les informaran que aún se encuentra en estado de emergencia y que no se podía permitir dicha aglomeración. Cuando Químico procedía a montarse en la patrulla de la policía, varios desconocidos los rodearon en contra de su voluntad y lo introdujeron momentáneamente en una casa de madera a la fuerza, a lo que este se negó saliendo y acompañándonos por decisión propia, explica el comunicado. Momento. Después se produjo un tumulto entre los presentes, donde estos le lanzaron piedras y botellas a los miembros policiales actuantes. No obstante, se logró salir del lugar sin novedad. Químico se encuentra en el cuartel general para los fines procedentes. Eso fue ayer, me parece. Eso fue ayer. Sí, ahí está. Sí, yo escuché que Químico Ultramega eh, había pasado ese suceso, él mismo lo publicó. Y, y fue, él fue algo que él no conocía la medida ni nada. O sea, y él incluso, como dice la nota, cuando él supo que, que estaba fallando, él quiso montarse con la patrulla porque obviamente él no estar en contra de... A él no le conviene ni a ningún artista, ni a ninguna figura pública estar en contra de alguna medida política ni, ni nada de esto. O sea, se fue, se montó su patrulla y escuché que personal... Eh, eh, armaron un tumulto botella piedra quizá por, por porque se encontraron algo violento que se llevaran aquí un tú tú sabes la gente defendiendo al artista lo que normal pasa era la gente queriendo quizá pero el, el hombre no cogió esa y lo que hizo fue que se montó porque si él seguía con la gente lo que iba a hacer era que iba a perder porque entonces le iban a echar más culpa. Cool. Claro, claro, así es, ¿no? Y químico es una persona que se maneja bien. Se más man... sí, él, él, él es bien, él mira, eso, eso es un buen manejo. Si hubiese sido, por ejemplo, si hubiese sido Roche Red, ¿qué tú, qué qué tú crees que hubiese hecho? Hubo bombón, se encontró <risa> en la vez, casa de madera. Uba, tiro y tiro, uba Tiro uba. y tiro, y el juidero para para la capital yeah. de ahí para allá. Acuérdate que un aunque no fue con policía, fue con Tigre allá en Barahona. <risa> le hicieron sí, Tuve la oportunidad de estar de cerca con Roche y sí, sí, el ojo y, y ese muchacho no es como lo como lo pinta. No, él es un, el, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, exacto. El, el equipo de trabajo. Él no, no es una persona arrogante, a lo que mostró, tú ves? El equipo el, de trabajo, equipo. y tú sabes que Roche RD está en un momento donde la fama hace que él tenga que hacer alguna cosa que quizás nosotros, porque. Sí el se tú me entiendes la gente lo arropa y es obvio que tú tienes que a veces zapatearte y no te da tiempo a tirarte fotos con todo el mundo y el equipo de trabajo entonces que sí, son, ellos mismos eso. lo dicen que son dos tigres porque yo le dije nosotros somos tigres también porque hubo uno que se puso a hablar que yo te vi preso tú me entiendes y Guaidó calle empezó de ahí yo me lo no darle para acá Guaidó ven vamos a tirar una foto Guaidó vaya si tiene que dejar el calle también el sí. Sí, tiene que dejar eso porque está bregando con un artista que se debe al público es que ellos son so, todos así. Sí, pero que es, es muy, muy altanero, muy... ¿tú ves? entonces pueden hallar un, uno más loco que ellos, ¿tú ves? en la discoteca. Entonces usted, porque tú que tienes experiencia amable en artistas, se arma una estrategia que cada presentación, ¿cómo usted va a sacar al artista? ¿Cómo usted lo va a montar en la guagua? Son un equipo de trabajo. Oh, ¿Qué tiempo debe durar en el transcurso de la tarima? Mira, lo de, lo de, de, no de Díaz Doni, eso fue impecable. Gracias, Díaz No empujan a nadie. nadie se tiró fotos. lo abarcó y eso, eh, un saludo al equipo de trabajo. Ahí. Entonces, a Díaz Doni se le aglomeraron más personas y no hubo eh, ese enfrentamiento, ¿sabes? Lo saben manejar. Lo saben manejar. Zapate. Se paran el, cuando, el, cuando yo fui a poner el hola, micrófono. lo pararon, los rodearon. Pues lo cuidan, cuidan, pero no maltratan al a, a a fanático. Gente. Entonces lo, lo de Rochi es como una, una brutalidad. Una brutalidad que él no sabe... No, él no se ha dado no. cuenta de eso, Él, él eso pasa desapercibido sí, en su sí, entorno. Sí, yo creo que sí, porque no lo vi de Por, una manera muy tranquila. Sí, él es tranquilo y, y la tuve que en la discoteca él fluye con la gente, sí ven para que vamos con el teléfono. Empuja a la gente, sin tal, ¿tú entiendes? Eh, le quieren como hasta dar golpes, sí, sí, que tener sí. cuidado. Y, a la, y le hablan mal a la gente, yo quiero, sí. no, no, tú me entiendes, entonces tú sabes que tú entonces, te, que el artista se debe al público. Al público, por, usted artista hoy por un público que lo hace, que lo ha aceptado como artista y lo ha puesto. Omega es un artista eh, muy conocido y muy popular y el equipo de trabajo de. Ahora, ahora? ahora, ahora. Porque a... recordemos la historias de Omega. Sí, pero como a, era el mismo que peleaba. Pues, como, como dice Neto, esto de, de químico no ha extrañado porque es un gacho que sabe manejar y tiene un equipo. Y también él, que... él, no, de, a, él, él, él, él, él es el que ha salido a dar a da voz y él se sabe manejar, se sabe expresar y sabe. Que donde él no se puede meter, no se mete. Aquí es rojo, no. Sí, no es un loco. Porque hay mucha gente que quiere entidad lo urbano, que no son educados, que no son disciplinados, que son boca suelta, pero hay, hay urbanos que, son, que se saben manejar. Claro. Un químico Químicos con altitas chimbala también. Son personas que sí, se, se claro, saben manejar. Saben el equipo. Saben dónde se, se para Saben con quién tienen que hablar y ese tipo de cosas. Eso es así. No, pues. eso no so, te reitero una vez más. Nos sorprendió a todo porque es químico, me hermano. ¿Tú no has escuchado a químico en ningún escándalo? No, no. Diferente a los lo demás que siempre se, tienen no, no, químico muy, muy, muy raro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, lamentablemente, como tú dices, Enger eh, él estaba, eh, estaba desconocía, ¿verdad? Porque sí. estaba compartiendo, lo dijo mismo, estaba compartiendo con unos amigos. Y bueno, y la gente, tú sabes cómo es, es un artista. Y más en una provincia. Empezaron a aglomerarse. Y bueno, ahí llegó la autoridad. Y. Claro, y claro. Esperemos en Dios que, lo, lo, lo lo lo, lo que lo eso no vuelva a pasar con, con Químico. Eh, químico, un muchacho bueno, tranquilo.